El de la botella de leche. Joder, Víctor, te he dicho mil veces que no dejes la botella vacía de leche en la nevera. ¿Cuánto te cuesta? Laura, ¿no hay queso? Joder, he ido esta mañana a comprar, ¿me lo podrías haber dicho? No, que como chocolate. Laura, ni se te ocurra comerte el último trozo de tarta, que es mío. No, no me lo iba a comer. Vale, vale. Por si acaso. Vale. Joder, qué rabia, tío. Laura, se han estropeado las fresas que compré el otro día. Si me pides fruta, te la tienes que comer, porque es que si no, no valen ya ni para un batido. No me lo creo, Laura. En serio, te has comido la tarta. ¿Qué? Que no hay tarta, ni trozo. Es que tenía mucho hambre. Alucino. Pues nada, me comemos algo y mixto. No hay queso. O sea, te dije, apúntalo en la lista de la compra. He ido a comprar esta mañana y otra vez estamos aquí sin queso. ¿Pero qué pasa? Pues que no hay queso, no hay tarta, no hay nada de lo que me apetece. Bueno, pero yo qué quieres que haga. Pues te dije, apunta lo del queso en la lista de la compra. A mí no me dijiste que apuntase el queso en la lista de la compra. Vale, pues nada, no te lo dije. Es que cada vez que abro la nevera, me acuerdo de mi trozo de tarta. O sea, estaba buenísima. Yeah. Jolín, lo siento, pero es que tú también has, O sea, yo a ti no te estoy todo el día recriminando lo que haces mal. O sea, yo por ejemplo, no. dejas la... Mira. O sea, ¿sabes qué odio? Que dejas la botella aquí siempre vacía, pum, y la dejas siempre. Sin querer. No es lo mismo. Tú te has comido la tarta aposta. <risa> Sí, o sea, yo lo de la leche te he dicho que no voy a volver a hacer. Y si, y si lo hago, es que sin querer, pero es que tú eras mi trozo de tarta. Sí, que sí. Uy, no, pues te pago yo la cena. Hoy. Sí, porque no me apetece cocinar. Ojalá. <risa> Pagas tú la cena y te perdono. No. no. O sea, ¿en serio? ¿Otra vez no queda leche, Víctor? Se me ha vuelto a olvidar.